será aquí Bueno, creo que, eh, no sé si valor, pero el significado que está tomando la, la presentación, que estemos los pueblos originarios a través de los españoles reservados, primero, es que es el primer ejercicio para de hacer desde el Estado chileno, nuevamente tal, para tener una relación simétrica entre los pueblos originarios y el Estado chileno generalmente siempre estamos en condiciones eh, de desigualdad, de participación, de muchas veces nuestras participaciones son meramente eh, informativas, simbólicas, o estamos reducidos a la folclorización, a la ceremonia, al, a las palabras de inicio, a colocar una bandera, un símbolo, pero no a una participación eh, que incida. Y me parece que este, esta instancia, que fue bastante discutida también, ¿no? Recordemos que en el pacto de noviembre no estábamos, incluidos los pueblos originarios, que se tuvo que hacer una ley y todo fue muy rápido, hubo, hubo complejidades en el mar del patrón indígena, que hasta hoy en día hay problemas, ¿cierto? Lo que sucedió con el CERVEL, pero en fin, todo esto que sucedió un poco improvisado eh, va tomando una significancia que desde mi punto de vista como aymara, como periodista, como comunicadora, como activista, eh, principalmente tiene que ver con eso, con que es la primera vez que estamos en una relación simétrica, de igual a igual con otras instancias del Estado de Chile. Tomando lo que decía anteriormente, los pueblos originarios siempre estábamos un poco, o sea, estábamos reducidos, o estamos reducidos todavía, a, a discutir cultura, lengua, tradiciones, pero no en otro espacio de participación política. Cuando hablamos de la construcción de un Estado plurinacional, tiene que ver también cómo los pueblos originarios estamos en el espacio de decisión política, en el espacio de decisión, de determinación, de construcción, conversar sobre otros temas que salga de la cultura, la lengua, las tradiciones, ¿no? de los territorios inclusive. Entonces, eh, se está dando ¿no? una configuración interesante para un país donde no estamos... Eh, reconocidos en una constitución donde estamos, recién existimos en esta legislación solamente en una ley indígena, una ley ni siquiera algo mayor digamos eh, que incluso en términos jurídicos ha sido eh, cuestionada me refiero en sentido de que incluso otras leyes dicen ser superior incluso a la ley indígena que no ha dado abasto tampoco con lo que con lo que eh, en la actualidad hoy en día los pueblos, hemos visto que para este proceso específicamente se incluyeron otros pueblos que no están reconocidos en la ley con nadie y, y esa incorporación también quiebra ¿no? este establishment del Estado chileno de esta relación con los pueblos originarios. Entonces eh, es un ejercicio interesante para Chile, un país que ha negado desde la creación de la, de la República la existencia de los pueblos originarios como sujetos políticos. Y eso creo que es interesante eh, lo que se está dando en estos momentos eh, eh, y eso creo que es lo que hay que seguir observando, sujetos y sujetas políticos. Y aquí quiero llegar, solo mencionarlo, en el caso del, del proceso plurinacional de la asamblea constituyente, en ese caso en Bolivia, se cuestionaba cuál va a ser el sujeto o sujeta política de la Constitución. En Bolivia, el sujeto político o sujeta política fueron y son los pueblos originarios. Entonces, en Chile, nosotros no estamos planteando la, la presencia de un Estado plurinacional. Pero también sería interesante preguntarnos cuál va a ser el sujeto o sujeta política de esta Constitución. ¿no? Y dónde los pueblos originarios creo que eh, es, es, es, es, se está dando como esa oportunidad, no para nosotros, <ríe> sino para ustedes, eh, de conocer y entender más allá de del baile, de la comida, del emprendimiento, de, de la eh, disputa territorial, de lo que los pueblos originarios entendemos eh, como buen vivir, que algunos le llaman, eh, que entendemos en esta relación de, de cómo construimos dentro de los territorios. ¿no? Que mucho se habla de, de buen vivir, plurinacionalidad, pero eso no es solamente eh, eh, filosofía, no es solamente investigación que por lo demás previenen todos estos principios desde la incorporación en, en Bolivia principalmente, entonces eh, es también una forma política de conducir los territorios, ¿no? Como bien dices tú, yo voy a hablar de mi experiencia como periodista, como además... Bueno, yo participo en algunas instancias como una activista socioambiental y activista por los derechos humanos en general, y mmm, no soy teórica de género, pero sí, eh, a ver, es complejo. No es sencillo porque tampoco, digamos, en este territorio en Chile eh, hay algunas aproximaciones respecto a cómo, la, cómo se entiende, ¿cierto?, la perspectiva de género en los pueblos originarios o en lo que quedamos hoy en día, ¿no?, Re, re, hay, que ser, eh, hay que decir que muchos de las poblaciones originarias han migrado hacia la ciudad, lo que no significa que uno se desligue de los territorios. Eh, hemos tenido que generar mecanismos de resistencia, ¿no? Cómo eh, este, tener esta versatilidad de moverse en diferentes ámbitos, en diferentes mundos, en diferentes lenguas, ¿no? En diferentes cosmovisiones. Desde ese punto de vista hay que entender que esta separación. Eh, de géneros, ¿no? Viene desde la colonización, ¿no? Eh, no es algo propio de los pueblos originarios porque, voy a ejemplificarlo en un término, en Aymara escrito una palabra que es jaque. Jaque significa persona. ¿Cuándo uno es persona en su comunidad? Por ejemplo, yo sola, yo puedo participar en las actividades tradicionales que hasta hoy en día se dan pasar una fiesta, hacer alférez ir a ayudar a, a las faenas comunitarias pero sola siempre voy a tener una participación digamos más reducida cuando yo estoy en pareja eh, ahí me hago jaque me hago persona y cuando soy jaque tengo otro tipo de participación en la comunidad eh, puedo participar en las ceremonias, puedo tomar cargos, puedo eh, eh, es, eso significa, entonces la, cuando desde el punto de vista se habla del chachaguarmi hombre-mujer, como una unidad, eh, tiene, sobrepasa el tema de género, tiene que ver con que en la comunidad, en el territorio, todo está con todo, y es súper relacional, entonces eh, se, requiere un, se requiere el día para que esté la noche, ¿no? se requiere el sol y la luna, se requiere estos espacios complementarios, relacionales, para que funcione todo en equilibrio, que lo que podemos hacer para que todo funcione dentro de Buen Vivir. Entonces, eh, esa es la concepción. Eh, y yo lo puedo decir que no solamente es una cosa antigua, también lo he vivenciado hoy en día cuando he ido al territorio eh, de, de mi madre, a la comunidad de mi mamá. Eh, si yo quiero participar en alguna ceremonia, tengo que estar con mi chacha eh, para poder ser partícipe, para poder para mí, para que haya cierto valor eh, en, en, en mis participaciones activas en los espacios. Y eso ese que hay que entenderlo, que esto no significa que, que el hombre está delante, o que la mujer no está, o que la mujer solamente está en lo doméstico. Tiene que ver incluso antiguamente cuando el, el, el chacha era dirigente, la guarmi también. O si la guarmi era dirigente, el chacha también entonces recorrían juntos en la comunidad tiene que ver con esos principios, precisamente la complementariedad. Y ahí quería ir yo a esto de la convención paritaria. Eh, quizá se celebra mucho ¿no? que Chile este, esta, que sea un ejemplo, digamos, incluso era Perú, en lo que anunció recién el presidente Pedro Castillo, también en la Asamblea Constituyente se va a considerar la paridad. Que es un ejercicio válido, nosotras las mujeres hemos estado excluidas, Imagínate de, de los espacios públicos, políticos, imagínate mujer y mujer indígena, o sea, estás doblemente excluida históricamente. Pero paridad no necesariamente significa complementariedad, que es uno, uno de los tantos principios desde las cosmovisiones andinas y generalmente las cosmovisiones indígenas, ¿no? ¿Y por qué es relevante esto que digo de las cosmovisiones? Porque ahí tú puedes entender lo que es el buen vivir y lo que se quiere instalar también dentro de la, de la Constitución. Entonces eh, eso es un ejercicio, es relevante, pero no significa necesariamente complementariedad. Y así sucedido, que hay algunos casos que se sabe, ¿no? De algunos de unas personas que salieron elegidas de escaños reservados y que por la paridad tuvieron que darle cierto eh, no fuera la, sabemos que la mayoría votó por mujeres y asumió el hombre, o cuando iban en lista, ¿cierto?, en los pueblos, en los escaños reservados, iban dos personas la que salió electa no necesariamente quien la acompaña está participando, un poco queda como la voluntad o el acuerdo entre ellos, ¿no? Pero no queda invisibilizado. Y, y claro, o sea, cuando se incluye, se incluye que los caños reservados vayan con un suplente, se incluye con un fin paritario, pero no con un fin complementario, que también puede ser cuestionable para las personas que participaron en ese proceso de, de incluir los caños reservados con un suplente o suplente. Entonces, entendemos también el contexto en que se dio, pero también es importante eh, eh, no, no eh, ocultarlo o no decirlo. Eh, entonces, eh, no, no siempre lo paritario es complementario, a eso quiero ir, no, no siempre lo paritario es una, no es una mirada de pueblo originario, es una mirada que tiene que ver con la participación en general de las mujeres indígenas no indígenas en este proceso. Y, pero... Eh, eh, eh, y volviendo al tema de, lo, de, lo, de, de género en los pueblos originarios, creo que también eso eh, no es un tema fácil. Yo, eh, por mi experiencia, eh, eh, se, tú, tú cuando estás más en zonas de territorio, los territorios relevan la participación igualitaria, es decir, relevan la participación comunitaria, no la participación de mujeres o de hombres sino la participación de todos por eso, si lo vemos en la convención lo podemos ver algunos ejemplos ¿no? Eh, una convencionalista que ya tiene además un, un cargo religioso en el pueblo nación mapuche ella no está sola, ella tiene que estar con su comunidad esta es un poco la concepción entonces la persona individual es eh, en los espacios públicos de los pueblos originarios eh, digamos, no es la relevante la relevante es la, es la comunidad hay un término de Aymara que lo dijo también en su discurso cuando asume eh, el presidente de Bolivia, Luis el, Arce el, el, el, el viceministro ¿no? Eh, que huanca dice en su discurso eh, el juicio el, el eh, discúlpame Jiwasa, eh, Jiwasanaka, todos nosotros. Ese es una persona, un pronombre personal en, en Aymara. Así como tú, yo, tú, él, nosotros. Además, existe el todos nosotros que podría traducirse, Jiwasanaka. Es nosotros más todos. Y eso, o sea, eso, eso re, esa es la forma en que cuando una persona toma un liderazgo, tiene que eh, asume ese liderazgo, es decir, no es una representatividad mía, yo, es de todos nosotros. Entonces, eh, eh, eh, es complejo quizás entenderlo en la práctica política tradicional donde tú votas por una persona, ¿cierto? Y algunos dicen, no, mira, yo represento a mi sector, pero la verdad siguen siendo eh, eh, decisiones muy jerárquicas, o en este caso son decisiones colectivas. Bueno, primero, eh, es muy pretencioso hablar como de todos los pueblos, ¿no? Eh, yo voy a hablar desde mi opinión y de lo que nosotros vivimos en este proceso, específicamente acá en eh, donde yo vivo, en Arica, y las conversaciones que sostuvimos con algunas personas de los pueblos originarios de este territorio. Eh, primero que nosotros estábamos junto en una asamblea constituyente que significaba eh, tener eh, los tiempos para conversar. Eh, los pueblos originarios eh, se toman los tiempos para conversar y eso es lo que nunca ha entendido el Estado, no, incluso con la, cuando se instalan las consultas previas indígenas, incluso ellos, eh, a ver, se tiende a, a poner plazos, tiempos, tiempos que a la autoridad eh, le interesa cumplir, pero no a los pueblos. Hay casos, por ejemplo, en Canadá hay una comisión ¿cierto? de pueblos que deciden sobre los proyectos de investigación y, por ejemplo, alguien me decía, este año fue lluvioso, por lo tanto, ese consejo decidió no tramitar ningún proyecto y se suspendieron. Eso en Chile no existe. Eh, y, o incluso no se concibiría decir, oye, pero ¿cómo? Y, y empieza todos los reclamos, ¿no? Lo que sucede, por ejemplo, con la aplicación de las consultas previas indígenas, precisamente más aún con, con la aplicación del decreto eh, 40 que tiene que ver con los proyectos ambientales. Eh, siempre está esto de, del tiempo, del tiempo, del tiempo y nunca en el tiempo de los pueblos. O sea, nosotros nos tocado, incluso, se facilitó hacer consultas telemáticas cuando eso contraviene toda recomendación que incluso hiciera el relator de, de, el relator de Naciones Unidas para los Pueblos Originarios, la Corte Interamericana, la Comisión, todos los que de alguna forma trabajan en la defensa, promoción de los derechos humanos de los pueblos originarios, dijeron que no era recomendable precisamente por la accesibilidad y todo lo, lo que significan las brechas digitales y además las formas de decisión pero el Estado chileno incluso hasta por contraloría sacaron reglamentación que sí se podía hacer, ojalá haciendo todos los mecanismos, y cuando vemos en la realidad ha sido para nosotros fatal. ¿no? Entonces, ese es un punto importante, ¿no? eh, entender los tiempos y las formas. Bueno, en Chile se de una manera, como decía, donde los pueblos no estábamos participando al inicio, es una convención, una asamblea, pero bueno, vemos que las personas demás que salieron en los escaños reservados eh, eh, además cómo se elige ¿no? Se, se hace una propuesta de 17 personas con un, con un porcentaje mayor para un pueblo otros que no estaban entonces la verdad esperamos eh, por lo menos yo espero que no se tome los 17 ese número 17 como el número de representación de los pueblos originarios en Chile esto es un ejercicio, esta es la primera aproximación estas es son las primeras conversaciones en situaciones simétricas hacia al acceso del poder, digamos, de las decisiones, eh, sin, sin intermediario. Pero también hay que cuestionarlo, también hay que revisarlo. No, no, no siempre los expertos indígenas tienen relación con las visiones de los territorios indígenas. Ojo, eh, y, y no, eh, quiero ser bastante crítica en este sentido, porque se tiende a estandarizar y a estereotipar lo que opinan los pueblos originarios. Los pueblos originarios que son muy diversos, incluso dentro del mismo pueblo, ¿no? Eh, ¿no? existe un discurso, no existe un líder, no existe un investigador, existen muchas voces. Y ese es a lo que se enfrentó Chile en, esta, en la construcción de nueva constitución. Como no, tenemos, como no se ha trabajado una institucionalidad con los pueblos originarios, tenemos este escenario muy diverso, muy disperso por lo demás. Eh, entonces, eh, en este contexto, ¿cierto? hemos visto que lo, los caños reservados, las personas que están ahí, han llegado a ciertos acuerdos, ¿no? como trabajar hacia un país plurinacional. Eh, que es bastante interesante talarlo en Chile en este contexto disperso, de no reconocimiento, y más allá de reconocimiento no de la constitución, sino de, este, de un Estado que solamente nos ve como un, un tema de emprendimiento o folclórico, o conflictivo. Entonces, en ese escenario, creo que plantear la plurinacionalidad es interesante. Y sería interesante para una constitución chilena y para un país bastante rígido en términos legislativos. Eh, donde no existe tampoco un, un movimiento político revolucionario, digamos, desde los pueblos originarios, como sí lo hemos visto en Perú o en Bolivia principalmente, ¿no? Donde, o Ecuador, donde hemos visto que sí hay ejercicios donde los pueblos originarios tienen una estrategia de llegar al poder político dirigir un, un, un Estado-Nación o un Estado plurinacional ¿no? como ellos se han reconocido entonces creo que es interesante instalar la plurinacionalidad por otro lado los ciertos principios que han salido, principalmente de los ámbitos más eh, socioambientales que tienen que ver con los derechos de la naturaleza de la madre tierra de la pachamama del la ñuquemapu o como también le llaman el sumacamaña sumacausau sumacausai o ¿no? Como diferentes formas que le han llamado a los pueblos. Es interesante plantear eso, pero ojo, que no, no sea solamente un listado de reconocimientos que, que la tierra eh, tiene derechos ancestrales, que el cuidado de las aguas, en fin, tiene que ver también con práctica, que cómo eso se va a materializar, ¿no? Y eso es bien complejo, es bien complejo, pero es interesante que se plantee esa conversación pero que salga también del espacio socioambiental, porque eh, no es, eh, no necesariamente una mirada socioambiental, es una mirada de, desde los pueblos originarios. Creo que hay harto que conversar, eh, me parece muy poco el tiempo, nueve meses, en Bolivia se tomaron un año o dos años, creo, para hacer el reglamento, eh, y es un proceso, ¿no? Vemos que sigue de ellos en un proceso de cambio, como le llaman, entonces también eso, esos son factores que, que hay que considerar. Hay, hay, hay eh, creo que tanto la pluritacionalidad como eh, reconocer también eh, eh, la, las formas de vida de los pueblos originarios y la relación con el extractivismo va a ser interesante si se logra plantear en, en la constitución eh, que, que, que son temas que, genera, que los pueblos originarios eh, son los que los que, los, que, los, que están, los que estamos conversando, digamos, a grandes rasgos y que se puede ver en los escaños reservados que hay ciertos acuerdos en, en, ciertos, en ciertos temas. Evidentemente, hay temas más, más, eh, que tienen que ver con, con los territorios, ¿no? Pero creo que eso se, lo podemos incluir dentro de este espacio de, del buen vivir, ¿no? La relación con los territorios, la propiedad de los territorios, lo que entendemos también, de, de, del manejo de las aguas y, y lo que tiene que ver también con Chile que son lo, lo, los recursos que se encuentran dentro de los territorios indígenas y sobre todo en el norte grande donde prácticamente ha sido avasallado y, y vivimos de las consecuencias de los pasivos ambientales con graves enfermedades entonces eh, creo que todo ese escenario complejo eh, va a ser interesante la discusión que se dé ahí desde mi opinión personal eh, la participación de los pueblos originarios en, en esta nueva constitución, quiero reiterar que yo lo entiendo como un proceso eh, con esto no vamos a llegar al fin hay un término en, en el mundo andino que se llama el pachacuti que es el volver ser que también se denomina como estos procesos de cambio, el pachacuti no es eh, de un día para otro y que se resuelva de inmediato T eh, creo que todos estos conceptos importantes que, que también lo entienda la comunidad en general y además también en nosotros los pueblos indígenas dicen, tú no miras el futuro hacia adelante el futuro está atrás porque de eso vas aprendiendo, para no repetir y es cíclico, la vida es cíclica entonces en estos momentos eh, creo que es importante tomarlo así que esto es un proceso para algo donde los pueblos y sobre todo acá en el norte no hemos conversado porque el Estado chileno se ha dedicado a dividirnos, a regionalizarnos. <ríe> un pueblo no es una región, un pueblo es una, es una nación que está en diferentes espacios. Nosotros, los aymaras, los quechuas, somos parte de algo mayor que Chile. Somos parte del tiahuanaco, somos parte de todo esto, más de lo que hoy en día son cinco, seis países de Sudamérica que es parte, nosotros somos parte de eso, entonces eh, lo que sucede en Chile, lo que está sucediendo en Perú, lo que sucede en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, en el norte, en Argentina, tiene relación también con nosotros, y eso es importante también que, que, que Chile, ¿no? que la sociedad chilena lo entienda, nosotros no somos minoría, en este territorio somos minoría, pero nosotros somos mayoría de población en Sudamérica, eh, tenemos ya experiencia como pueblos andinos en espacio de decisión política entonces esa es la mirada nosotros no, no somos eh, dos escaños no somos solamente dos aymara y un, y un quechua nosotros somos mucho más que eso entonces eh, en esas discusiones también es la que tenemos que plantearnos desde de este espacio de la transfronterización en este espacio que también cómo se va a discutir en la Constitución las relaciones fronterizas. ¿no? Ya el 169 de la OIT, que no solo es consulta, también habla de las regiones fronterizas y cómo los Estados tienen que atender precisamente en ese espacio fronterizo. Y en esta región, Arica y para Tarapacá, hemos vivido cómo el Estado entiende las fronteras, militarizándolas y por lo demás también eh, aplicando políticas discriminatorias. Y cuando eso es, sigue siendo violación de los derechos humanos hacia los pueblos originarios. La violación de los derechos humanos que se termina en Chile no solamente han sido los, los, las violaciones en la dictadura cívico-militar, también con los pueblos originarios. Entonces hay una deuda histórica desde la instalación de la República, en este caso nosotros, después de la guerra del Pacífico, pero también, como cualquier delito de lesa humanidad, no prescriben y continúan con estas políticas eh, en este territorio, por ejemplo, políticas fronterizas, políticas discriminatorias. Porque nosotros, y con el término, no somos solo esto, somos gran parte de Sudamérica. Es el pueblo nación aymara y el pueblo nación quechua, ¿no? Es el, el, el, el, el Tahuantinsuyo. Entonces, eh, así cuando el Estado chileno habla con nosotros acá, eh, no solamente está hablando con, con una Madre arica o una emadre que en en, eso puede es la, la cosa pequeña, en la, en la cosa práctica. Está hablando con, con más de 10.000 años de historia y con un pueblo que dominó este territorio. Eso somos nosotros. Y, y va a ser un, es interesante este ejercicio que se este está dando en Chile y que para mí es eso es el inicio de un proceso para. Eh, para, para generar esta relación eh, para, igualitaria, ¿no? simétrica, en los diferentes espacios y, y entendamos que este es eh, un, un país para la diversidad, para la, para la diversidad. No, no, no seguir romper estos estereotipos y esta... Eh, este, es interesante ver ¿no? ahora en los medios de comunicación chileno que se vean otros rostros, otras voces, y que está obligando a Chile de alguna forma a cuestionarse y verse de otra manera.